cima del éxito, ¿qué tengo que hacer? ¡Qué guay, qué guapo! ¿Qué tengo que hacer para llegar a la cima del éxito? Acción y hacer lo que ustedes están haciendo. Amo que hagan esto. Amo que hagan eso. Porque es verdad, usted está mostrando un interés. ¿Sí? Así que, de verdad, espero que le haya servido esta pequeña charla. La próxima que yo esté por aquí. Ya les voy a, a decir cada uno de los, de los contenidos, si no les hago un vídeo de lo que tiene nuestra maravillosa niña Aloe Vera. Y yo sí sueño estar aquí nuevamente, pero con una jornada de belleza. con.